Y un saludo para ustedes y gracias por estar en sintonía con nosotros. Un abrazo para ustedes, doctora. Saludos, bienvenido una vez más a este contacto diario. Gracias, Víctor. Buenos días, buenos días, amigos televidentes. Un placer para mí estar con ustedes hoy miércoles. Usted una si vez más. Usted siempre sorprendiéndonos con ese rostro fresco y agradable <risa> que como diría Sergio, ¿verdad? Marca la diferencia. Doctora, un tema sumamente interesante en el día de hoy. Nosotros, como medio, eh, estamos en el deber, en la obligación, ¿verdad?, de, de seguir tocando estos temas. Sabe usted que a partir del lunes pasado, pues ya eh, se, se implementó el programa de vacunación masiva en toda la Geografía Nacional a personas mayores de 18 años, incluyendo esos jóvenes adolescentes. Y pues precisamente han estado brillando por su ausencia. No ha, no ha estado la presencia masiva, como se esperaba, de jóvenes. ¿A qué atribuye la doctora esta, vamos a decirlo así, negación de los jóvenes a vacunarse? Pues mira, tú has dicho la palabra clave, Víctor, negación. Eh, en un principio se habló de que el COVID tenía una preferencia por cierto grupo de edades. Entiendo que eso dio la idea a mucha gente joven de que no necesitaría prevención, de que no tenía la necesidad, probablemente, de como la persona con una comorbilidad o en la vida adulta, tener, tomar algunas precauciones. Eso es lo primero, o sea, hay una sensación de que yo soy joven, yo no me voy a infectar, si me voy a infectar me va a dar de manera leve, pero la idea es que en los últimos tiempos hemos visto de que no siempre las personas tienen este, una, infec una infectación que no produce complicaciones en gente joven Sí se están complicando las gentes jóvenes y sí estamos viendo que la, la, ahora mismo el predominio está en ese grupo de edades de 20 a 40 años que se supone que era el que tenía menos riesgos anteriormente y sobre todo hay, hay algo muy importante en este, en este momento no estamos discutiendo si me da o no me da el, el COVID porque quizás mucha gente estado expuesto o muchos jóvenes ya le dio COVID a todos en la casa y a ellos no le dio o le dio de manera leve y se sienten como sobrevivientes y sobre todo reforzados el hecho es que aquí tenemos con la vacuna que hacer varias cosas y el fin de la vacuna es crear inmunidad de la manada, el fin de la vacuna es básicamente que la mayoría de nosotros tengamos anticuerpos para resistir el virus y para no transmitir a otra persona, es, esto es importante que lo entendamos, o sea, quizás tú no eres el eslabón por donde va a romper la cadena pero quizás tú eres ese eslabón que continúa propagando el virus. Entonces, la, en la cadena de contagio, una persona joven es como el puente entre dos personas adultas, porque lo, lo toma de una persona adulta y lo lleva a otra persona adulta. Entonces, tenemos que cuidar a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros maestros, a la gente que nos da servicio con una edad avanzada, porque a pesar de que ya se han vacunado, que es otra creencia, que el que ya está vacunado no padece el virus de una forma eh, eh, isofacta. Realmente no es así. El virus se puede presentar en personas que han sido vacunadas, pero la variante que va a presentar en su cuadro clínico será leve, con pocas complicaciones. Sin embargo, sí se puede presentar. Y otros pueden llegar a complicarse porque recordemos que en el virus una de las cosas que producen eh, probablemente eh, dificultad es que la mayoría de personas... Este, tengan una enfermedad añadida, diabetes, hipertensión, este, problemas respiratorios. Entonces, esas personas que tienen una enfermedad añadida, aún vacunados, tienen riesgos de complicación. Y sobre todo recordar que el COVID es una enfermedad que no nos ha dicho cuál es la línea exacta de complicación. Entonces, mucha gente va a un intensivo joven y tú no encuentras ninguna comorbilidad. Y otra gente de 90 años te pasa el virus con sintomatología leve y no se complica. Entonces, ahí estamos todavía mirando que el virus, nosotros como médicos no sabemos casi nada del virus todavía. Es una enfermedad muy joven, pero sobre todo sí afecta a las personas jóvenes. Y sobre todo hay otras cosas, Víctor, que yo creo que también hay que trabajar un poco, una publicidad que impacte. Acuérdate que los jóvenes funcionan mucho por moda, entonces hay que irle como transmitiendo con publicidad de impacto, sobre todo de imágenes, no tanto de palabras. El joven no responde tanto al bla, eh, bla, bla de lo que tú dices. Eh, a veces, doctor, dice un adagio que no es lo mismo llamarlo que verlo llegar. Recuerda es. que marzo, abril, mayo, junio, eh, una situación de pánico, de tensión, eh, vivió el mundo y de manera especial la República Dominicana y decirlo de manera particular nuestra provincia, Duarte. Nosotros, el mundo entero de rodillas y la República Dominicana viviendo, orando para que la ciencia pudiera encontrar un antivirus, ¿verdad? Que pudiera eh, contrarrestar esta pandemia. Con cuestionamiento o no, aparece una vacuna, la cual nosotros tenemos disponible. Entonces, lo que estamos anhelando llega. Entonces, ahora hay 50.000 cuestionamientos y la gente se resiste. Y sobre todo, yo digo en este, en este momento, la parte joven, que es la que está llegando, doctora, a las consultas, a, las, a los Ajá. centros ya afectados lo que antes no, no eh, representaba ningún riesgo y es por la sanidad propia de la juventud, eh, a eso no se le prestó atención en ese momento. Pero precisamente lo que hoy están expuestos en esos lugares, en fiesta en teteo, como se dice popularmente, verdad es esa juventud y es la que por eso es la que está llegando, es la que se está contagiando, está llegando a los centros de salud. Entonces, no se resisten a vacunarse. Hay cosas que muchas veces uno no las entiende. Y yo digo ayer, decía ayer que antes yo decía que era una irresponsabilidad individual. Hoy diría yo que es una irresponsabilidad familiar porque los padres todavía tenemos, ¿verdad?, también la potestad de inducir a que los jóvenes se vacunen para evitar sí. que, se, que sigamos contagiándonos. Así es, Víctor. Yo entiendo que es una responsabilidad de todos. También desde el gobierno debe haber un poco más de presión. Yo pienso que se debe comenzar a solicitar este, en la tarjeta de vacunación en espacios como, por de, ejemplo, De hecho, este de hecho pero, perdón, doctora, que le interrumpa. De hecho, en el día de ayer, no los comentamos, ya se está se están haciendo propuestas y veía al presidente de la Cámara de Diputados ya haciendo propuestas de que se le está buscando la vía de que sea obligatorio eh, vacunarse. Y eso está cogiendo, eh, eh, o sea, ten, concitando el apoyo de mucha gente y dentro de la misma eh, el mismo Congreso para eh, qué sé yo, tratar de que la vacuna la vacuna sea de carácter obligatorio. Okay, no sé si recuerdas con la mascarilla que teníamos la situación de que la gente no se adaptaba a las mascarillas se hicieron operativos fines de semana y se hacían operativos sorpresa en diferentes lugares sobre todo aquí en San Francisco recuerda cómo en unos momentos dado hubo una una, una barrida buscando personas que no utilizaban la mascarilla, y eso generó una conciencia colectiva. Nosotros, lastimosamente, como una sociedad que está acostumbrada a que nos impongan las cosas y no elegirla de manera voluntaria y sin tener que hacer resistencia, vamos a necesitar un poquito de fuerza. Yo siento que el gobierno también puede presionar un poquito con algunas medidas, cerrar playas, cerrar bares, este, no dar acceso a las personas que no tienen vacunación a, a, a ciertos lugares donde se tenga que mostrar esta identificación como plazas comerciales y ese tipo de cosas, es como una manera de decir o te vacunas o te vacunas sí, sí, y de toda, hay que buscar alguna forma alguna vía de inducir a que de alguna manera todos estemos vacunados porque doctora no es lo mismo si usted está protegido un 40% que no es, no tener ningun, nada de protección o sea es un asunto lógico Así es, y sobre todo también tú sabes que los jóvenes manejan el tiempo con mucha rapidez y que quieren hacer todas las cosas rápidas. crearle facilidades, llevarlos a centros de trabajo, llevarlos a fáciles accesos, inclusive poner carpas en lugares que la gente pueda pasar, vacunarse y continuar con sus gestiones. Facilitar que las empresas permitan este, que, la, que sus empleados tengan una hora o dos libres para que vayan a hacer la vacunación y después también dar algunos incentivos, porque a, al final también el ser humano se mueve por castigo y por recompensa. Entonces vamos a incentivar a la persona que tengan su vacunación, vamos a yo extender un libre, darle una una, un, una, una exoneración de, de unos parqueos, una exoneración de, de, de, de peaje. O sea, yo entiendo que nosotros podemos hacer un movimiento de dos formas. Primero, sancionar y obligar. Y segundo incentivar a la que la persona lo haga, pero sobre todo crear un mensaje quizás a través de las redes sociales que es donde más impacto tiene la población joven de concientización. O sea, vamos a hacer un poquito más crudo con quizás un caso que toque, como por ejemplo mostrarle a, a la gente realmente desde adentro qué es lo que pasa en un cuidado intensivo y mostrarte qué es lo que a ti te pasa cuando te intuban y te llevan a una unidad de cuidado intensivo, porque deberíamos, nosotros debemos tomar la conciencia como sea. Entonces yo entiendo que es un tema de, de ahora que estamos en la fase abierta a obligar a que los el resto de las personas que no se han vacunado lo hagan de una manera eficaz, porque mientras más rápido nosotros tenemos la, la población cubierta, más rápido podemos avanzar a lo próximo. Entonces vamos a quitarle las playas, los bares y, por ejemplo, las plazas comerciales a los jóvenes, a la gente que no está vacunada, vamos a, a cubrir acceso que el que no esté vacunado no pueda pasar, y entonces la necesidad se crea. ¿Por qué? Porque estamos viendo que voluntariamente no van a asistir. Así es. De alguna manera, independientemente, del compromiso que tenemos nosotros, eh, también es responsabilidad directa de nuestras autoridades, pues diseñar, que hay mucha gente inteligente, mucha gente inteligente, diseñar una, una campaña, una estructura que, más, que podamos inducir a la población completa a acceder y a vacunarse en medio de esta situación. Doctora. Gracias una vez más por compartir con nosotros como cada miércoles esos temas sumamente interesantes. Hoy hablando sobre la resistencia de los jóvenes a vacunarse. Gracias doctora por estar con nosotros y deseoso de que usted pues, en cualquier momento ya esté de regreso con nosotros aquí al estudio porque realmente hace falta. Gracias por estar con nosotros doctora. A usted sí, que pase un buen día. Gracias. Vamos a otra pausa y regreso pues venimos ya con la parte final de este contacto diario en el día de hoy que es... Miércoles 12 de mayo del año 2021. A la pausa, ya regresamos.